Y bienvenidos y bienvenidas a la mayoría, en la, la mayoría Adelante. Yo soy Enrique Gallart, eh, soy redactor de La Mayoría, y bueno, este es un programa de entrevistas a, a personas que, bueno, que consideramos que tienen algo interesante que decir y aportar en estos tiempos y, es, y que esperamos que sea de, de vuestro interés. El invitado que tenemos hoy es Mario, Mario Murillo Ortega. Mario es secretario del Partido del Trabajo Democrático, y es también sindicalista de la Cgt de Correos. Eh, buenos días Mario, ¿qué tal estás? Buenos días, cómo estamos? Pues mira, otro día más aquí en la en la pelea contra esta situación tan complicada que estamos viviendo todas y todos. Muy bien, pues vamos a ir, empezar a disparar. Yo te voy a te voy a soltar, te voy a dar algunos datos, ¿vale? Para Perfecto. ubicarnos. Perfecto. Eh, ahora mismo en el mundo, eh, en este momento, más de un tercio de la población mundial eh, está en algún tipo de confinamiento. Hay más de un millón de personas contagiadas en el planeta, según estimaciones, y también según estimaciones unos 70.000 fallecidos por ahora. En España, los datos más o menos actualizados que hay, que hay ahora son unos 135.000 contagios, 60.000 personas hospitalizadas... 40.000 personas recuperadas y 13.000 fallecidos. Parece ser que, que ya estamos empezando a pasar el pico de la curva, vale pues según las estimaciones que está viendo un poco en estos días. vale Pero tengamos en cuenta que todo esto es se, según datos oficiales, eh, estimaciones, cálculos que se hacen, estadísticos, y tengamos en cuenta que todo esto puede tener cierto sesgo porque... Bueno, pues hay gente que se contagia y es asintomática y no se les contabiliza, o hay gente que fallece en casa. Hay últimamente, en estos últimos, estos últimos días y semanas, se está hablando de que posiblemente el virus pudiese haber estado ya hace meses circulando entre nosotros y que, y que ha mutado. Bueno, la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú? Si crees que esto de alguna manera nos ha cogido desprevenidos en España y en los países occidentales. Bueno, yo creo que, que aquí hay diferentes claves. Lo primero, yo creo que, que es evidente que la reacción de los, de los gobiernos en Europa ha sido, ha sido tardía. Y, y sí que quisiera señalar el tema de los gobiernos en Europa, porque parece que se pone mucho el acento en el tema del gobierno español, pero la reacción tardía es, es general. Incluso muchos otros gobiernos han tardado más en actuar y todavía lo están haciendo con mmm, muy poca contundencia. A lo mejor el ejemplo más claro es el de el del Reino Unido, ¿no? donde en un primer momento prácticamente desde su presidente se llamó a no, a no aplicar una política, eh, digamos, coherente con, con la pandemia que estábamos viviendo. Yo creo que ha habido una, digamos, una, una percepción, o se ha intentado dar una percepción del, del, del COVID-19 como una especie de, de problema chino. Un problema que está a, a miles de kilómetros de, de nuestro mundo eh, próximo y, y que era pues eso, cosas de, cosas de China. ¿no? Y además también ha servido para cargar tintas contra, contra China eh, con mucha frecuencia. Y sin embargo vemos luego que se ha convertido en una pandemia y que además, en todo caso, China ha servido para, pues para dar ejemplo de, de cómo afrontar una situación tan complicada como, como esta. ¿no? Y, y yo creo que también esta, esta minusvaloración que se ha hecho, esta reacción tardía en muchos casos, creo que tiene que ver también con, con el poco gusto de las élites económicas, sobre todo, de tener que detener toda su, su maquinaria, su maquinaria económica, la maquinaria financiera eh, y, su, y su recelo por, por lo que serían políticas de, de prevención eh, que puedan suponer en un momento determinado reducir su número, de sus, sus datos de, de beneficios y, y ganancias. Yo creo que eso es lo que explica la reacción, la reacción tardía, porque lo que es evidente es que llevaba ya eh, meses, también aquí en Europa, sonando fuertes voces desde el mundo científico, los expertos, los sanitarios, diciendo, uno, que, que esto podía pasar, y dos, que nuestra, nuestra sanidad, nuestros sistemas sanitarios, no estaban preparados para afrontarlo por las políticas de austericidas, de recortes y ajustes que se han venido aplicando principalmente en la última década en, en el occidente europeo. Vale, porque... De hecho, una de las... Hablabas un poco de esto, de, de estos recelos, estas, estos problemas con el tema de paralizar la economía para salvar vidas, esta contradicción, ¿no? La contradicción vidas-economía, ¿no? Que podría ser un poco la, la gran contradicción que tenemos ahora. Y una cosa que está llamando mucho la atención, no por no por no ser esperada hasta cierto, hasta cierto punto, es, es toda la actitud... Súper virulenta, súper agresiva de... que está teniendo la, la derechona, ¿no? el Vox y bueno está estos sectores políticos Que se están prácticamente se están poniendo las botas con la situación eh, Se habla de que están haciendo campañas de estas con granjas de bots por las redes sociales eh, Difundiendo bulos Y que se están gastando además un montón de pasta en esta cuestión para desgastar al gobierno en tu opinión, ¿qué crees, ¿qué crees que hay detrás de esta actitud? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay de fondo, más allá de las formas y de la apariencia? Bueno, es muy, muy interesante, sobre todo porque aquí, igual que antes, eh, cuando hablaba de la reacción tardía de los gobiernos y tal, yo no quería concentrar eh, la cuestión sobre el, sobre el gobierno de España, porque además no es precisamente eh, un ejemplo de... De, de, vamos a decir, de intervención muy blanda. Quiero decir, hay, hay otros, otros casos donde han sido mucho más laxos y tardíos y tal. Lo que sí que se está dando en España de forma muy, muy visible y muy, y muy violenta, por decirlo así, es eh, la, la oposición irresponsable y, yo iría hasta cierto punto de actitud, Delictiva, ¿no? Porque están en un momento de, de pandemia, de crisis, donde estamos sufriendo muchísimo, donde cada persona que, que se va, de este, que, que pierde la vida, se está yendo en, en soledad, donde sufren los familiares muchísimo, donde eh, sabemos que, que estamos pasando un momento terrible, pero después de esto viene mucho más. Todo lo que no sea mm, aportar, eh, colaborar, eh, Poner en el centro la vida y la salud de las personas a mí me parece que demuestra una bajeza política, una bajeza moral muy, muy grande. Pero evidentemente esto es la forma, el contenido, lo que hay detrás en mi caso, en, en mi opinión, es un, un claro alineamiento con buena parte de las élites políticas que no tienen ninguna intención de, de detener la, la economía, de detener la maquinaria, que como yo suelo decir, es un poco, aplican la lógica de cueste lo que cueste y le cueste a quien le, a quien le cueste. ¿no? Cuando vemos esas llamadas irresponsables a, a levantar la cuarentena o cuando vemos esas críticas tan sumamente virulentas y agresivas a, a las limitaciones eh, del funcionamiento económico de las empresas, a que, se, a que las actividades no esenciales se cesen y, y, y reaccionan mal contra... Contra eso, cuando además tenemos ejemplos de, de, de otros países que precisamente han logrado remontar eh, esta situación tan dramática y tan complicada a nivel social y a nivel sanitario, eh, precisamente teniendo mano dura y, y aplicando medidas de prevención de fondo. ¿Cómo puede ser que reaccionen de esta manera? Pues evidentemente porque siguen respondiendo a unas élites que ahora mismo tienen una doble, una doble molestia. Por una parte, Este no era el gobierno que querían y eso yo creo que es una cuestión indiscutible, este no es el gobierno que, al que aspiraban tener eh, la gente del, del IBEX y los ricos de este país, y por otra parte, para porque no están de acuerdo con esta, vamos a decir, eh, eh, pues eso eh, limitación de la actividad económica, de la actividad empresarial, porque a esta gente lo único que le interesa es eh, cuánto dinero van a ganar cada día y cuántos euros pueden estar perdiendo por, por una decisión que puede salvar vidas. Al final, como bien decías hace un momento, la, el debate de fondo ese es el de el, la vida y el, y el modelo económico en el, que estamos, en el que estamos viviendo. Bien, precisamente una de las de estas medidas más no por esper, no porque no, no fuese demandada, ¿no? pero la, la paralización de todas las actividades productivas y empresariales no esenciales, esto es algo que se tardó un poco en, en tomar. Vosotros desde el Partido del Trabajo Democrático, prácticamente desde los primeros días del confinamiento, ya estabas diciendo, hay que profundizar más, hay que acompañar el confinamiento con estas medidas, porque si no, el, lo que está pasando en las empresas es una locura. ¿no? Y, y de hecho había una reivindicación, yo creo de fondo, que venía de muchas plantillas, de muchas empresas. Tú también darás fe de este tipo de debates porque estás, eres sindicalista en correos. En tu opinión, ¿por qué crees que, que se tardó tanto en tomar estas medidas, no se tomaron estas medidas de, de, de paralización de todas las actividades no esenciales desde el primer día? ¿Por qué crees tú que esto es así? Sí. Bueno, este tema, este tema es muy, muy importante. ¿vale? Eh, yo creo que, y esto lo ha dicho además eh, Pedro Sánchez, él dice que, que sabe que todas toda la, las decisiones, todas la, las acciones que él está impulsando y promoviendo, lo primero, eh, de alguna manera, es, van a sentar precedente, ¿vale? Porque no son situaciones, no son circunstancias que hemos afrontado en, en, en Europa en, en tiempos recientes. Y yo creo que aquí hay, hay dos elementos de, de fondo. Uno es el hecho de, bueno, pues digamos de una lógica. De, de replicar lo que haya podido hacer eh, China eh, para no ser acusados de, pues de, de dictadura y de, y de cuestiones así. no y Porque, además, como decíamos en, el, en, en la cuestión anterior, vemos como, sobre todo, la derechona está utilizando el tema de las cuarentenas y tal, que es la única forma de, de, de, de salir de esto, confinar a la gente el máximo posible para evitar la, el aumento de, de, de la tasa de contagios e intentar controlar y posteriormente vencer a la pandemia, eso por una parte y luego por otro porque yo creo que, que es evidente que aunque el propio gobierno haga, haga llamadas a la unidad, a la necesidad de arrimar todos el hombro y de colaborar y el, el digamos, el poner el, el foco en, en, la, en la solidaridad social, por decirlo de alguna manera, es evidente que no es un gobierno eh, monolítico, es un gobierno que, que tiene sus problemas y sus tensiones internas que además son, son muy fuertes a veces se ven muy claramente eh, en, en lo que sería la imagen no podemos ver a, claramente a, a nadia calviño una bueno, pues una burócrata a favor de la Unión Europea con una pues muy alineada con lo que nosotros llamaríamos el, la, las tendencias neoliberales las políticas de, de no control sobre, sobre el mercado por decirlo así y otras posiciones, pues digamos, más en lo que podemos concebir como socialdemocracia, más, más centradas en, en, en proteger en derechos, en, en anteponer lo público a, a lo privado, en, en que el Estado tiene que tener, digamos, un, un, un papel en eso. ¿no? Luego podemos ya meternos en, en, en la intensidad de, esa, de esas medidas, en en si sí, en muchas ocasiones no, no buscan controlar un poco el Estado, el, que el Estado controle el mercado por un lado, pero tampoco somos valientes para plantear que el problema de fondo es que la economía siga sometida al mercado, pero evidentemente esas tensiones están, están ahí y lo estamos viendo muy, muy ejemplarizado en cómo duran los, los consejos de, de ministros, ¿no? Se demoran más tiempo, el presidente va a intervenir a las seis de la tarde y acaba hablando a las nueve de la noche. El, el, los reales decretos aparecen publicados a, a las tantas o a primera hora de la mañana bueno son son tensiones son son demostración de que, de que el Partido Socialista es un partido bueno que normalmente ha estado y sigue muy comprometido con las élites económicas y políticas de, de este país ahí tenemos sus alas más en el ala más más proíbex a, a, al expresidente Felipe González, por ejemplo, ¿no? Y, y luego tenemos otros representantes eh, políticos que, que tienen otra, otra tradición, otras tendencias, que vienen de, de otros sitios, eh, que tienen más, más compromiso y sobre todo más, más lazos con los movimientos sociales y que procuran, en, en algunos aspectos por lo menos, eh, plantear un escudo social que yo creo que, que no se hubiera dado con ninguna otra combinación de gobierno. Esto yo sí que es algo que desde el Partido del Trabajo Democrático no, no, no, no, no. no, no tenemos... Tenemos claro, eh, y en todo caso, lo que podemos reclamar eh, no es unas una, una medidas más laxas, sino todo lo contrario. ¿no? Por ejemplo, incluso dentro del, del frenazo que se ha dado a las actividades no esenciales, yo además que lo padezco eh, siendo trabajador de Correos, veo claramente cómo dentro de las actividades esenciales no se ha sido muy concreto desde el Gobierno y, y por ejemplo, Correos sigue abierto. Declarado como actividad esencial cuando lo esencial que hace Correos es ligar a la administración con la ciudadanía. Pero si la administración está cerrada, paralizada o teletrabajando, ¿por qué seguimos funcionando nosotros? Si realmente la actividad esencial que cumplimos está detenida. Eso quiere decir que nos estamos dedicando principalmente a actividades no esenciales, a pesar de que la empresa pueda formar parte del, del, del, campo, de lo, del campo de lo público. Entonces, en todo caso, la crítica puede llegar a ir por ahí, pero no desde luego por por, por la derecha. Eso está, está claro que solo tiene, tiene intenciones destructivas, y ya no solo para el gobierno, sino para, para la propia ciudadanía, porque de haberse impuesto otro tipo de lógica no preventiva, etcétera, podríamos estar hablando de, de unas cifras y de un drama social muy superior al que ya estamos padeciendo. Sí, por ejemplo, en línea de esto que comentabas de, de correos, ¿no? está viendo A ver, a pesar de que. En las, en las empresas que siguen funcionando, ¿vale? Que eh, se consideran esenciales, ¿no? Entre comillas. Que yo no dudo que la gran mayoría de ellas son esenciales, obviamente. Pero sigue. sigue habiendo bastantes problemas, ¿no? La gente está denunciando que se trabaja sin seguridad. Y también hay mucha preocupación por lo que estamos viendo entre con la gente que es sindicalista, y la gente está denunciándolo, que, que hay mucha duda, hay mucha desconfianza con el tema de que los ERTEs en el futuro no acaben convirtiéndose en, en expedientes de regulación de empleo eh, a fondo. ¿no? Tú, tú en este aspecto, como sindicalista de, de la CGT de Correos, ¿qué crees que es lo más problemático que estás viendo ahora? ¿Y qué...? Reflexión o qué recomendación harías a los compañeros y compañeras que están en las empresas, que están con estas preocupaciones, sobre lo inmediato, la actitud inmediata que ellos pueden tener en la empresa? Bueno, voy a responder en dos, en dos claves. La primera, eh, todo lo que estamos viviendo en las empresas eh, de falta de prevención, de falta de medidas sanitarias, de tensión constante para poder trabajar en unas condiciones Mm, eh, seguras, etcétera, etcétera, yo lo ligo exactamente a lo mismo que a, a las dudas, a las, a las tensiones para detener la actividad o, y también lo ligo a las presiones que está viendo desde, desde grupos, sobre todo desde los grupos parlamentarios de, de la derecha, que también que representan a, a, los, a los superricos de este país, a las élites empresariales, bancarias, industriales, etcétera en la misma línea de no detención de la actividad para seguir ganando dinero pase lo que pase, independientemente de que haya una pandemia sanitaria o no la haya. Es el seguir echando carbón a la máquina, se lleve a quien se lleve por, por delante. ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, como decíamos antes, ni está el gobierno esperado que ellos desearían tener, ni por otro lado, eh, la gente está dispuesta a, a aguantar lo que sea, porque cuando ponemos en el centro la salud y la vida, ojo, que ya la cosa se, se, se tensiona. Yo, vamos, como, como bien dices, evidentemente tengo un, una proximidad muy amplia tanto con una plan, la plantilla más grande de este país, como es la de Correos, como, digamos, con el, en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, y, y ahora mismo se perciben muchas más... Eh, exigencias por parte de la de, de sectores más amplios de las plantillas por el tema de la seguridad y tal porque estamos tocando una cosa muy, muy de fondo como es eso, como es nuestra salud la de nuestras familias la de la de terceras personas que podemos llegar a contagiar en un momento en un momento determinado ¿no? yo creo que, que es que es muy importante el plantearnos que cuando esta tensión del virus acabe o, o, o vayamos consiguiendo que, que aminore, que ya no sea una, una pandemia, que ya no estemos en este punto tan dramático que nos encontramos actualmente, es muy importante que no se relaje las presiones eh, desde, desde abajo, las presiones desde, desde los, las organizaciones sindicales, desde las propias plantillas, eh, etcétera, para impedir que cuando se, se empiece a poner encima de la mesa cómo salir de esta... De esta, de esta pandemia, de este drama social, sanitario, pero también económico, porque evidentemente eso está teniendo una repercusión muy alta sobre, sobre la economía, eh, no se haga en clave de destruir derechos para volver a recuperar dinero. Eso yo creo que es una cuestión que tenemos que empezar a, a situarnos. Es normal que ahora nos centremos mucho en salir de donde estamos metidos, pero el proceso de salir de esto... Indemnes o lo mejor posible, mejor dicho, eh, es un proceso que es, estamos dándolo hoy, pero va a seguir mañana, pasado mañana y pasado de pasado mañana. Y esta perspectiva es muy importante tenerla, tenerla en cuenta. Y en este mismo sentido yo creo que es bastante importante que entendamos que si queremos que esto luego no tenga un impacto negativo y destructivo más del que ya estamos teniendo, es muy importante que exista eh, cohesión, cohesión sindical y cohesión eh, entre plantillas y entre sectores de la economía, más allá de nuestra fábrica, de nuestra empresa o de nuestro centro de trabajo concreto. Porque si al final lo que estamos afrontando es una, una, una tensión muy fuerte entre modelo económico y, y salud, garantías de vida, que al final es el derecho más básico que, que puede llegar a existir, eh, tendremos que plantearnos que igual que estamos luchando unidas y unidos para salir de la pandemia, habrá que luchar también en unidad y con cohesión para que eh, lo, la salida no se haga en falso. Y cuando digo en falso es que vuelvan, que, que los, por ejemplo, los ERTEs que se conviertan en ERES, que se genere, que se apliquen recortes salariales bestiales, etcétera, etcétera. Y ahí lo que tenemos que estar es preparados para, y sobre todo, y esto es una cosa que es una opinión a lo mejor más particular, pero que yo cada vez lo tengo más claro, y es que las grandes empresas de este país, tanto porque su sector es fundamental, como puede ser el sector industrial, o las grandes empresas públicas, que al final estamos representando por nuestra labor y por, por nuestra dedicación a, a la inmensa mayoría, ya sea por, porque somos plantillas muy grandes o porque cumplimos una necesidad que abarca a que es para el conjunto, y Correos es un ejemplo, pero la sanidad sería el ejemplo más claro de todo esto, si algo hay que poner en el centro es la lógica de lo que haga falta para estos sectores, porque son sectores fundamentales para, para la población, para, para nuestro país y para el propio mundo. ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta, no pensar que ahora nos vamos a, a meter en batallas eh, internas, cada uno en, como se suele decir, cada mochuelo en su olivo, porque yo creo que ahí nos, nos, van a, nos van a brear. No creo que tengamos muchas posibilidades de victoria. Lo que tenemos es posibilidades de avanzar y de defendernos si, si, si exigimos una salida para la mayoría eh, en, clave, en clave, ya digo, en clave de protección de derechos, en clave de que lo que ahora se está salvando, luego no se pierda, no se pierda todo. Y en ese sentido tendremos que aplicar desde ya una vigilancia sindical estrecha, a que, a, a, vigilando que estas medidas luego no se tornen en algo muy, eh, muy distinto y muy lesivo. Eh, creo que también hace falta una tensión de la, propia, de la propia plantilla, porque al final los sindicatos sin tensión por abajo pierden mucho, muchas posibilidades cuando se sientan en una mesa con, la, con las directivas, con las empresas. Y, y luego también, por supuesto, eh, que habrá que exigir y apoyar al gobierno en todo lo que supongan medidas de lo denominado escudo social, que sirvan para, para blindar servicios públicos y, sobre todo, para que no, eh, luego no vengan los empresarios con el mazo a robarnos y a, y a cargarnos con, con una crisis de la que no tenemos culpa, desde luego. Bien, y... Tirando un poco de este hilo, ¿no? Del post-crisis, del post-cuarentena, del post-pandemia. ¿no? Del post, del post post se está hablando mucho ahora, hay un debate sobre los servicios públicos, hay un debate sobre los límites y los problemas del neoliberalismo. En ese sentido parece que hay como... Se están removiendo cosas, ¿no? Que parecían dogmáticas antes o que, o que éramos muy pocos los que hablábamos de eso, ¿vale? Eh, Ahora se está hablando de que el Estado, de alguna manera, va a tener que activar, o está activando, instrumentos financieros como los avales, como que si el Banco Central Europeo inyecta dinero para el sistema financiero, que si la Unión Europea, la Comisión Europea pone un fondo para que haya como prestaciones por desempleo comunes. Se está empezando a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y luego está todo el debate este de los coronabonos y todo eso, ¿vale? Eso, de eso hablamos luego. Bueno. La, intención que, la, la, la impresión que da es que eh, esto no va a ser simplemente una crisis económica en V, que están diciendo, ¿no? Como que en un trimestre o así ya salimos y ya vuelve la normalidad. Mm, yo personalmente soy muy escéptico, no sé lo que pensarás tú de eso. Si sí, como parece, vamos a una depresión económica en los próximos meses o incluso el próximo año. O próximos años. Depresión, ¿eh? no recesión. Donde haya cierres masivos de pequeñas empresas y haya despidos masivos de gente. ¿Tú crees que las medidas y que se están planteando un poco en este momento a nivel financiero eh, o de ampliación del gasto público son suficientes? ¿Crees que hay que ir más allá de esta cuestión de que el Estado inyecte dinero...? ¿Qué proponéis un poco en esta línea desde el Partido del Trabajo Democrático? ¿Cuáles serían vuestros ejes? Bueno, en un primer lugar, señalar una cuestión que ahora, como todo es coronavirus, coronavirus, coronavirus, se nos puede olvidar y es que la economía ya estaba en un estado eh, complicado antes de que esto ocurriera. Llevábamos ya prácticamente todo 2019 leyendo y viendo datos que anunciaban una próxima recesión económica. Veíamos cómo la economía en muchos países eh, punteros ya se estaba se había contraído o estaba muy cerca de, de hacerlo. Eh, veíamos cómo las, las eh, previsiones de, del PIB también iban, iban bajando. Y, y habíamos visto también cómo, por ejemplo, desde, desde el mundo empresarial se había recuperado con mucha virulencia, la política de recortes, sobre todo de, de EREs. O sea, que se estaban preparando, aligerando las plantillas y, y reduciendo el nivel de, de inversión en, de gasto en salarios y en, en capital variable, como se estaban preparando para, para el golpe en, en forma de recesión económica que venía. Eso es importante que no lo perdamos, que no lo perdamos de vista. La economía ya estaba perjudicada. ¿Vale? Y ya estaba dando muchos síntomas de agotamiento este, este ciclo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, partiendo de, esa, partiendo de esa base, lo que sí que es evidente que ha supuesto un, un, un elemento di, diferencial, eh, hasta cierta medida disruptor, el, es el hecho de que, de que ahora, como, como señalabas en tu, en tu intervención, por fin se abren ciertos debates, así a... a de forma masiva hacia la opinión pública, algo que ya, pues, ya no se está hablando solo en círculos económicos o en círculos eh, políticos y militantes, sino que puede estar ya hablándolo eh, un vecino con otro vecino cuando a las ocho salen a salen aplaudir en un momento determinado, de, de si la libertad eh, para que el mercado regule todas las actividades y todos los servicios y las... Eh, independientemente de que tengan que ver con necesidades humanas, como es la sanidad, la educación, la, eh, la dependencia, el cuidado a los ancianos, etcétera, etcétera, si eso puede seguir en manos, eh, en manos privadas. Entonces, que se ponga ese debate encima de la mesa es algo eh, muy relevante, muy relevante, porque claro que, que, que existimos voces que llevamos mucho tiempo denunciando. Eh, y no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo, que los servicios públicos, principalmente, no pueden estar en, bajo una lógica de rentabilidad. Las necesidades humanas, como es, eh, como es la educación, como son los servicios sanitarios, eh, como pueden ser los servicios postales, etcétera no pueden responder a, a, a, a elementos de, de lucro, de beneficio. No puedo, yo no puedo estar pensando es vamos a ver cuántos abuelos hacino en esta residencia porque cuanto más abuelos hacine, más subvenciones me dan y más me están, me están metiendo dinero sus familiares por ejemplo en el caso de las residencias concertadas, eso no puede pasar y es importante que mucha gente con todo esto que estamos viviendo piense ya que eso no puede pasar bien, para que eso no pase no vale con que deseemos que no pase hacen falta medidas mecanismos que impidan que eso suceda. Y entonces, ahí es cuando aparece la figura del Estado, como necesaria. Y eso nos demuestra que tiene que haber grandes sectores de la economía que no pueden seguir en manos privadas. Y si no están en manos privadas, tienen que estar en manos públicas. Tienen que ser eh, economía estatal, formar parte de la economía estatal, para que si nos volvemos a enfrentar a una, a una crisis como esta, o aunque no nos venga una, una pandemia, simplemente para evitar que se recorte cada año en los presupuestos generales del Estado dinero eh, y partidas a los sectores fundamentales, para que no veamos cómo el, la sanidad privada se ha montado a, gracias a, al dinero público, para que evitemos eh, que las universidades se vayan convirtiendo en, en, en grupos de competencia de unas contra otras a ver, eh, a ver cuál puede volverse más elitista. Si queremos impedir que eso suceda, la única, la única cuestión es, eh, es: lo único que, o sea, lo que tenemos que tener en mente es que el neoliberalismo no funciona para la mayoría social. Puede servir para unas élites económicas y políticas que se están lucrando a costa del trabajo de la mayoría y a costa de privatizarnos y de recortarnos servicios esenciales, ¿vale? Pero para la inmensa mayoría ha demostrado que es un fracaso, es un fracaso, y ante cualquier fracaso hay que plantear una alternativa, y esa alternativa es la de una economía social, una economía pública mucho más grande que se plantee nacionalización de sectores estratégicos, que se plantee también que quien más tiene, más tiene que pagar. Hace falta volver a poner el, el debate o, o la política fiscal en el centro, porque no puede ser que los superricos de este país estén pagando minucias al, al, al caudal público, no puede ser que, que nos sigan chantajeando con, eh, con fugar, con fugar, con fugarse a otros países, con la conocida como fuga de capitales, con las deslocalizaciones, no pueden seguir eh, amenazándonos y chantajeándonos con eso. No puede ser. Y la única manera es que no tengan la potestad de dirigir la economía, por lo menos en, en las actividades más esenciales y en las que permiten también que un país se desarrolle. Constantemente escuchamos desde el mundo sindical y sobre todo desde... Desde algunas plantillas, desde algunos sectores, lo, lo vivimos claramente con la pelea de, de cinco años, por ejemplo, de los compañeros de, de, de Coca-Cola en lucha, como industria es futuro. Y entonaban esta, esta lógica. Entonces, industria es futuro y si es futuro, el futuro tiene que estar, que estar salvaguardado. Y para que esté salvaguardado no puede estar en manos de inversores que en el momento en que la rentabilidad de, de su capital empiece a bajar, van a decir, vámonos de aquí y van a poner pies en polvorosa. Entonces yo creo que esta, esta cuestión hay que, tenerla, hay que tenerla en mente, y creo que va más allá el debate de cuánto dinero el, el Estado tiene que inyectar para salir de esta. Esto yo creo que no va de inyectar dinero. Por, por lo que he dicho, lo primero, porque el neoliberalismo ha demostrado ser un fracaso como sistema para la mayoría, y dos, porque... Ya íbamos hacia una recesión económica muy gorda previo al, a la pandemia del COVID-19. Y esto no se arregla con, con que papá Estado, que no quieren que regule nada, ahora empiece a soltar pasta. No se arregla con eso. Se arregla con un cambio de lógica en el modelo económico y en cómo tiene que funcionar la economía. Y sobre todo, todo lo que esté al servicio de las necesidades humanas no puede estar bajo control público ni bajo la lógica pública. Y para que no esté bajo la lógica pública ya hemos visto que no basta con la titularidad. También hace falta un control sindical, un control por parte de, de, de las plantillas, por parte de lo, de lo que serían los trabajadores, un control eh, que evite que aunque la titularidad sea pública, la lógica que se esté siguiendo sea la contraria. Porque, por ejemplo, en el caso de Correos, que es el que mejor conozco, es lo que vivimos. La lógica pública, empresa pública, empresa pública, pero seguimos eh, repartiendo sin todos los EPIs, seguimos eh, trabajando productos que no son relevantes, seguimos eh, aumentando las, las cifras de contagios, nos hemos convertido en un, en un foco de peligroso para, para mucha parte de la sociedad. No basta con eso. Basta con que los trabajadores, que somos los que movemos esas empresas cada día, y nuestros representantes sindicales, tengamos control sobre eso. Y que el Estado se implique y empiece a responder más a las demandas que vienen del mundo del trabajo y menos a las demandas que vienen del mundo de la patronal y del mundo de los empresarios. Vale, y, y también un poco subiendo la, la escala la escala de, del problema, ¿no? El, Toda esta crisis está está también generando una crisis política muy profunda entre los Estados miembros de la Unión Europea. Estamos viendo toda esta pelea que hay de que si ayudan, no ayudan, si, si dejan a España e Italia a su albedrío, si sueltan pasta, si no la sueltan, vale. Sí. Eh, hay una, un dato interesante que yo creo que es muy ilustrativo, que lo publicamos el viernes pasado en, en La Mayoría, es una entrevista a un eurodiputado del Grupo de la Izquierda Europea, que se llama Martin Schirdewan, ¿vale? vale, alemán, quien dice que entre 2011 y 2018 la Comisión Europea pidió, o más bien exigió, a los Estados miembros que recortasen el gasto sanitario hasta en 63 ocasiones entre 2011 y 2018. Bueno, creo que esto es ilustrativo. ¿no? ¿Tú crees que con todo esto que está pasando ha llegado el momento de replantearse en serio los términos de, de esto que conocemos como la integración europea? Bueno, estaba, estaba pensando en el dato justo que, que has dado porque es absolutamente demoledor y como se suele decir, para muestra un botón. Yo, además, que soy, que soy historiador y que tuve que, que hacer una asignatura que se llamaba Integración Europea cuando me especialicé en, en Contemporánea, recuerdo que bueno la asignatura se llamaba Integración Europea, pero bien la podíamos haber llamado eh, el, el mito de las bonanzas de estar en la Unión Europea, porque era toda una especie de, de relato en el que la Unión Europea venía a ser como una especie de, de modelo para el mundo, donde, donde la civilización europea había llegado a su, a su culmen, etcétera, etcétera. Y vemos claramente, cuando nos ponemos a, a mirar cómo funciona la Unión Europea, las actitudes que tienen sobre todo los estados más poderosos de, de la misma, vemos que el, el, el, el, el cuento este de... De la, de la Europa solidaria, y la Europa integradora, y la Europa civilizadora, bueno, todo este tipo de cuestiones se caen por su, por su propio peso, se caen por su propio peso, y además es curioso, cómo aquí en España, que es un país que, bueno, que a lo largo de su historia ha tenido muchos conflictos con, con el europeísmo, con más eh, unas tendencias más más, más a, hacia cerrarse, hacia contraerse a sí, a sí mismo, que algunos de los partidos de la derecha también, también siguen teniendo en su, en, su propia, en su propia esencia, como que mirarnos hacia nosotros es, es mejor que mirarnos hacia afuera, hacia eh, existen esas, esas tensiones, ahora mismo se puede comprobar cómo mmm, esos supuestos valores que cimentan la Unión Europea no son tales. La Unión Europea, incluso Pedro Sánchez de estos días está haciendo mucho alarde de, de esa Europa solidaria, de esa Europa común y tal, eh, choca con lo que luego vemos en la, en la práctica. Lo que vemos en la práctica es que la Unión Europea eh, fue fundada por élites económicas y políticas que tenían un proyecto de convertir a, a un grupo de países o, y a un grupo de, de élites en un, en un bloque... Eh, influyente a nivel mundial, como ya existían otros, como podía existir en aquel momento Estados Unidos o la, el bloque del este socialista, etcétera, etcétera, y tenían la necesidad de compactarse para, sobre todo, para evitar que en el occidente europeo se, se abriese eh, la posibilidad de otro modelo económico, social y político distinto. Y a partir de ahí vemos que todo lo que podemos llamar el mercado común, etcétera se ha convertido en, un, en una máquina de hacer competir a los trabajadores de unos países contra otros, de, de, de unos países más fuertes poniendo a sus pies al resto de países que están a su alrededor, en su, en su periferia, y por eso se, se, se han visto esas, eh, eh, estas eh, palabras tan tan dolorosas para, para algunos países como puede ser España o Europa, cuando han dicho que esto de la pandemia eran cosas de los países del, del sur, eran cosas de España y de Italia, por favor, que en sus países también tienen tienen casos. Otra cosa es el grado de, de agresividad que pueda tener la pandemia en un momento o en otro. Pero en cualquier caso, más allá de eso, demuestra... Eh, que no es no es un proyecto común solidario de los pueblos ni, ni nada por, por el estilo sino que sobre todo un proyecto eh, para las élites económicas en europa y para tener un mercado que dominen y asignar unas eh, unas condiciones y unas actividades a uno a unos países y monopolizar sobre todo la, la fortaleza en países como alemania o el del benelux eh, Austria, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ya decía que incluso un país como España, que normalmente se ha mostrado europeísta, que cuando hacen preguntas de estas a pie de calle sale que, que somos bastante pro-europeos, pro ahora mismo las, eh, las eh, bondades de esta Unión Europea se están, se están poniendo muy en, en tela de juicio y la percepción que tiene ahora mismo el, el ciudadano medio en España es que la UE no era eso, tan bonito que nos, habían, que nos habían intentado contar. ¿no? Luego, es que claro, el, el, el mito de la Unión Europea como como unión común, solidaria y del bien del bien común y tal, yo creo que, bueno, cualquier... Por ejemplo, yo recuerdo cuando era eventual en, en PSA Peugeot, que de las primeras charlas que nos dieron para recibirnos y tal, de lo primero que nos dijeron era que las fábricas que estaban por el resto de, de países de la UE, eran nuestra principal competencia. Entonces, si, si es para eso, para lo que sirve la Unión Europea, para disponer a unos trabajadores contra otros, para, para mmm, implementar el, el dumping social, para que compitamos a ver quién hace las cosas más barato, quién gana menos dinero para mantener el empleo, si esa es la Unión Europea común y solidaria... No, no es un proyecto para, para la mayoría. Y a mí sí que me parece que es un momento de, de impugnar este, es las bases sobre las que está construida la, la Unión Europea y plantearse eh, echar abajo los tratados fundamentales que la, que la vertebran y, y plantear otros que, que sirvan a, a mejorar condiciones de vida a nivel, a nivel social. Creo que antes de que estallara todo esto del coronavirus, una de las cosas más importantes que se estaba empezando a poner encima de la mesa, y aquí hemos colaborado a nivel sindical para que eso ocurra, y es un valor en sí mismo, es el hecho de, de hablar de la posibilidad de un salario mínimo interprofesional en toda Europa, eh, y también experiencias de lucha que ha habido de, de coordinación de, de plantillas, por ejemplo, de Amazon, o relaciones muy importantes a nivel sindical de trabajadores de Coca-Cola en distintos países de Europa. Creo que eso demuestra que, que los trabajadores y las trabajadoras en, en, a, a escala de la, de la Unión Europea sí que, sí que queremos que el, ese marco común mmm, esté, eh, esté para, para, para avanzar en derechos, esté para para hacerme fuerte con, con mi hermano trabajador de otro país, etcétera, etcétera. Pero si todo eso se está intentando forzar desde abajo, desde el mundo del trabajo, desde las plantillas, desde los sindicatos, etcétera, es porque esas no son las bases y no es la lógica que rige la Unión Europea. Porque si el Parlamento Europeo, la Comisión y todas las instituciones se estuvieran dedicando principalmente a eso, no lo estaríamos peleando con mucha fuerza y con mucha eh, con mucha necesidad también porque lo que estamos viendo es que la Unión Europea está sirviendo para coordinar los intereses de los superricos para cada vez degradar más los derechos y la vida de, de toda de la mayoría social trabajadora y entonces hay que responder en esa misma en esa misma escala y creo que más allá de las de, de la lucha sindical y de la lucha digamos en el, en el vector económico creo que también es muy importante que esto tenga su su demostración política, impugnando las bases fundacionales actuales de la Unión Europea y planteando unos eh, tratados que realmente reflejen las necesidades de la mayoría y no de esas élites económicas que se han montado un, un, macro, un macro proyecto para hacerse ricos, mucho más ricos a costa de, de todos. Muy bien, y ya para finalizar, eh, Mario, cuéntanos un poco, en estos, en estos días de confinamiento... ¿Qué estáis haciendo en el Partido del Trabajo Democrático? Bueno, pues ahí hay, hay diferentes, eh, diferentes dedicaciones. Eh, por un lado, quienes eh, trabajamos en, en empresas de, declaradas o decretadas como, de, eh, como esenciales, pues seguimos eh, yendo al, al puesto de trabajo, intentando que, que se cumplan todas las medidas eh, sanitarias, trabajar con, con la mayor seguridad posible. Y, y dar ejemplo en ese sentido. Y también, por supuesto, mantenemos el trabajo en, en los sindicatos mmm, ahora, más que, ahora más que nunca, intentando velar por la, por la seguridad y por la salud de tanto de los trabajadores y de las trabajadoras como de la propia, de la propia ciudadanía. Obviamente, los, los compañeros y las compañeras que sí que están más confinados en, en casa, con un confinamiento más estricto, pues están también... Eh, dedicando algo que para que para nosotros es muy importante que es el tema de la, de la formación de la discusión del, del debate si estamos ahora metidos en casa por responsabilidad pues es un buen momento para tener para tener intercambios para tener eh, formaciones online para adentrarnos en bueno pues en lo que es nuestra nuestra eh, visión marxista del, del mundo para, para profundizar en conocimientos que cuando estamos en en medio del, del bucle y del, del atolladero, que es, que es la vida, también hay que hacerlo, pero obviamente cuesta, cuesta, cuesta un poco más. Y, y sobre todo también estamos intentando mmm, que en nuestro entorno el confinamiento se haga de forma, de forma correcta, intentando dar, dar ejemplo de que, de que sabemos que estamos afrontando unas circunstancias a las que no estamos acostumbrados a nivel, a nivel social, por lo menos aquí en, en lo que sería la Europa Occidental, pero que, digamos, un poco tenemos la consigna de parar hoy para reconstruir mañana. Y eso no solo se, se aplica a, a las empresas o al tejido económico y tal, sino también a, a, nivel, a nivel individual, a nivel personal. El, el hecho de ser ahora muy, muy responsables para, en el menor tiempo posible, poder retomar una vida que, que queremos que se parezca, que sea lo más normal posible. Lo antes, lo antes posible. Eso es lo que estamos haciendo principalmente principalmente ahora y aprovechar también mucho tiempo para, para reflexionar y, y demás, que a veces ya digo, la, la actividad práctica se lo lleva un poco por, un poco por delante y hay que intentar entender que, que entre el pensar y el hacer tiene que haber una, una conexión constante porque si no al final acabas actuando como pollo sin cabeza o acabas solo pensando sin, sin concretar eso en una, en una actividad. Vale, Mario, pues eh, finalizamos ya con esto. Darte las gracias por concedernos esta entrevista. Cuídate mucho estos días y, y bueno, esperamos que vaya todo lo mejor posible y que consigamos que, que esta crisis se pueda convertir de alguna forma en una oportunidad para cambiar el mundo en el que estamos, ¿no? Que salgamos más fuertes de alguna manera de esto. Y, bueno, pues a los que nos estáis viendo, eh, recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal y las redes sociales. Y os pedimos también que si veis que este vídeo y estos vídeos que estamos sacando os parecen interesantes, que lo difundáis en la medida de lo posible. Un saludo y nos vemos pronto.